¡Ay, Aleopardada! Y sí, bueno, lamentablemente tengo que decir, Florencia, que nos han mentido. ¿Qué pasó? ¿Quién bien, nos bien, mentió? ¿Quién una mentió? Una Fuisto. vez más, Wanda Nara oh, nos me ha mentido. Porque vos acordate. No hay de mentir ella. No. no, justo. Yo sé lo que te digo. Pinocha. Acordate que en el día de ayer pasamos una nota donde le preguntaban por la llegada de su hermanito. Sí. ¿No? Andrés Nara y Alicia Barbazola están Feliz. esperando un bebé. Lo anunciaron y ella dijo que Chota. estaba contenta, que estaba feliz, que la llegada de un bebé era siempre una Ay, bendición. Cosa sí. que es cierta, ¿no? Y nosotros le creímos. Ingenuos. ¿Por paso? Sí. No es así. Wanda Nara está enfurecida no. por la llegada de su hermanito. ¡No! A tal punto te voy a decir que ni siquiera le contesta los mensajes a su padre. Ay, Tengo no, pruebas, perfecta. ¿eh? Perfecta. Tengo pruebas. Te cuento. Ayer después de esta nota, yo recibí un llamado de una persona. Viste que Andrés ha estado con muchas mujeres. Y aclaro que no es Karinara porque van a venir todos a decir que es Karinara. No, no es Karinara. Estuvo con muchas mujeres y me llaman y me dicen, esto que está diciendo no es así. Wanda está enfurecida, él está desesperado y yo tengo las pruebas. Entonces me fui a buscar las pruebas. ¿Andrés está desesperado por comunicarse con su hija? Y tengo los chats. Como no sé... De qué manera fueron generados este chat y no quiero ir presa con la Tauro, no los voy a mostrar. Pero te voy a contar. Yo necesito lo que una pasó. compañera. Vení, vení. De celda? voy De celda. Vení conmigo. Batido. Te voy a contar punto por punto, punto lo que pasó. Tengo acá mis, mis ayudas a memoria. A ver. El día 6 de marzo yo doy la primicia de este embarazo a la noche, era un lunes a la noche, lo publico en tele show y el día siguiente se presentan acá Alicia Barbasola y Andrés Nara para confirmar y dar una entrevista, sí. no confirmando el embarazo. Sí. Bueno, después de eso Andrés le escribe a Nora Colósimo, su exmujer con quien nos había contado que estaba todo bien sí, habían estado no. todos juntos en el cumple de Francesca que sí. ahí le habían iba a ir al 14 pero no pudo pero que no pudo pero estaba todo bárbaro. entonces él viene eh, bien él le, le pone eh, Nora no, me también. imagino que te habrás enterado del embarazo de Alicia eh, Salió así porque nosotros hicimos un posteo, porque no queríamos mentir, nos enteramos ayer, es reciente, pero bueno, ya salió en los medios. Entonces, personalmente, te lo quiero contar a vos porque vos sos familia. Bien, ¿no? Estuvo sí. correcto. Igual se lo tenía que haber contado antes a ellos, me parece. Sí, sí. antes de los medios. No? Si yo te sí, respondo, sí. si soy familia me ni hubiera ni ni gustado ni ni enterarme ni antes y no claro, por si, los medios. En, en, ¿no, tienen me no, no, no tiene un chat familiar. me hizo ruido cuando dijo acá que no, no se lo había bien. contado a las hijas todavía. Es bueno, que eso fue raro. Es que son las mediáticos. Es que, no, y también debe ser. Eh, Alicia es primeriza. Sí, sí. Ah, creo, ¿no? No tiene hijos, ¿no? No, no tiene no, hijos. No no tiene. No. Eh, bueno, entonces... Conformar a las dos de semana, partes debe ser complicado también. Ana Laura Román dijo el fin de semana en el programa de Tommy Dent y Dente de Pías Latka que <risa> no era madre primeriza, que había perdido... No, había a, perdido... Pero otro, no, no, no había... Con otro... No, pero no No, pero lo que habían puesto en duda... Eh, ay, es medio delicado, pero bueno, yo no lo conté, lo contaron ahí. Que eh, cada vez que se, se, que se casó tres veces anteriormente a, um, Andrés. a Andrés y que cada vez que se iba a casar, antes quedaba embarazada y después los, como que decía que los perdía. Como que ¿Como a entender No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no lo dijo con malas letras. Que es muy duro eso, es muy duro. te cuento cómo sigue la historia. Él le escribe a Nora, no recibe ningún tipo de respuesta, entonces ¿qué hace después? Escribe escribió a Wanda. A Wanda directamente le cuenta que estaba chateando con, con, con Francesca, con, con la nena, si estaban acá, estaban allá Y directamente le pregunta ¿Estás enojada por el embarazo de Ali? Porque los periodistas me están preguntando realmente y no sé qué contestarle ¿Y qué hace? ¿Le pasa a ella? ¿Captura desde de los periodistas? Todos nosotros preguntándole a ver cómo habían tomado las chicas las situaciones Si estaban enojadas y no tuvo respuesta Tampoco entonces, ¿qué hace Andrés en la desesperación? No sé que está, tú, estaba grabando Masterchef. Por eso, ¿qué hace, qué hace en la claro, desesperación? Claro, 18 horas, 8 horas ah, no se graba. Agarra y le escribe a Zaira. Ah, uh, dice, Zaira. La otra estaba salvándole la vida al señor del puente. puentes. Claro. Claro, bueno, le claro, estaba salvando la vida, pero le dice, Zaira, tú, Zaira, Zaira, escucharme. Le escribí a Nora, le escribí a Wanda. Ninguna me contesta. ¿Qué está pasando? Están enojadas. Igual, para yo las entiendo, las chicas. ¿Por qué sí, las, las entiendes? ¿Sabés por qué las entiendo, Flor? Porque yo sí me llego a enterar que mi papá... Yo te mato. ...va a ser papá sí. en televisión, sí. te a mato. Te, te, ¿A mi el... ¿A mi papá? ¿Sí, sí, es sí, si mi papá? Cosa, es que es que mi hermanito hermanita, quiero saberlo en privado. Yo quiero saberlo yo y que me lo cuentes vos. No, no enterarme en privado? Pero todo el mundo, compartilo. Porque es una noticia hermosa, pero trae que encontrar una situación familiar. No la de hecho, siempre. Ver, no, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que nos piden las famosas cuando sabemos de un embarazo y eh, nos piden bancada porque todavía mi familia no lo sabe? O sea, siempre. En la, sí, ahí eso, te das cuenta que no hay tal relación familiar que nos no, sí, hacer, Pero chicos, que eso no. no fue lo que ellas, por ejemplo, en este caso, ellas siempre decidieron eso. En todo caso, quizás eh, Alicia y Don nada tienen todo el derecho a decir nosotros primero bueno, queremos compartirlo bueno, con el público no y, y después con la, la que, familia. Pero que que no, no? después la tecla a, la chica, le porque eso es lo que le contesta justamente Zaira, que es la única que le contesta el mensaje. ¿Qué, ah, ¿Qué le dijo? Viste que siempre es un amor. Zaira, Zaira amorosamente le dice... ¿Por qué le pregunta? A ver, concretamente le pregunta... Están enojadas. Que, que, que tanto Nora como Wanda le habían clavado el visto, que no le habían contestado. ¿Están enojadas? Sí. Entonces Zaira le pone, hola, pa, ¿todo bien? Dice... Hola, <risa> pa. Que debe ser que a ella no les divierte esto, que se esté hablando que costó mucho recomponer la relación y que él debería Sí, si No se está diciendo nada malo, están diciendo que van a ser papá Y le papás. dice justamente eso, le dice, vos no tenés que rendirle cuenta a nadie de lo que haces, porque obviamente es su vida, pero, sí. pero, pero, pero, pero, pero cuídala, ¿sabés lo que costó reconstruir la relación? Eso lo recomendaba Zaira. Eso le, con pero, para, para, eso le contesta Zaira. Ahora, razón? yo estuve averiguando. ¿Pero qué le molesta, qué Nancy? ¿Por bueno, ya, sí, porque, porque le molesta, molesta esto. Yo entiendo lo que les molesta. Vamos todos a preguntarle a Zaira y a Wanda por un hermanito que se desayunaron por intrusos. O sea, no estaba. bueno. Ah, bueno, y le no. no. preguntamos no. a vos, Andrés por Keita y no desay se desayunó por intrusos. Bueno, el va, el, el va, tipo no sabía que se lo no va, a No, no, no, no. es lo mismo? ¿Es un bebé? ¿Qué es lo mismo? Es un amante, Sí, un amante. Es otra No te afecta, esto es Chicos, mucha historia. Un bebé La verdad es que no lo quieren. No, no, yo te digo... buscando te digo cualquier cosa? No, buscan dejarse. cualquier excusa. Déjame no, dinero. No, te digo, te digo lo que estuve averiguando. Basta con las culpas. A mí lo que me dicen no. es que más allá ahora de por una para... criatura ya no te levantó el teléfono. Pero y aparte, aparte escucha, me estaba hablando de Wanda Nara, la mujer claro. más mediática, no, todos Wanda se enteran por los medios de Durante comunicación. Años y años ignoran al padre, lo negaron, porque les daba no, Zaira, vergüenza. No, no, por porque era Y ahora... No, y Jari. ahora se hacen las ofendidas Zaira no Por favor Zaira no. No. siempre mantuvo relación con el padre Zaira No, Zaira esporádica No, no, no, no, esporádica Esporádica No es mostraba Te totalmente. quiero Bueno <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Poco puede ser perfecto <risa> lo, que yo, lo que yo estuve <risa> averiguando <risa> Es que bueno <risa> oh, que realmente... me, da, me da pena donar sí, a ti Y Alicia también A ver, lo que estuve averiguando es esto El encuentro en el cumpleaños de Francesca Existió, estuvo bien Le presentaron a Alicia A todo el mundo pero es como que a ellos le hacía mucho ruido en principio la diferencia de edad. Me va a matar Andrés Nara, él tiene sesenta y pico, ella tiene treinta y pico. La diferencia de edad no a ellos les mal. hacía muchísimo ruido. ¿pero por qué? No. ¿Eh? Y ahora que se enteraron. Diferencia de edad. O sea, pero pero ahora hermosa. que se enteraron. ¿Pero qué es treinta y pico? ¿Vos lo mismo treinta no, y uno que treinta y nueve? No, treinta y pico. Una maldad él. lo que acaba de... No, no, no. <ríe> pero, Ay, pero <ríe> por mí. ¿Por mí? ¿Por perdón. Pero el lugar de hijas y mi papá. Sí. Se pone a salir con una casi de mi edad, sí, no la hablas, me enojo. Claro, bueno, por eso. Estoy Está diciendo. mal lo que estoy diciendo. Sí, díselo, sí, díselo, te repetilo, te repetilo, repetilo, repetilo, por favor. Si, sí, mi si su papá sale mamá con mamá, sale. mamá Marcela no escuchó. Si mi papá se pone a salir con una chica de casi mi edad, yo tengo 31, o más chica, o más grande, no sé, por ahí. Pero bueno, el... te tenemos lo... que decir pero el ¡No! ¿Qué pasa? Va? Va? ¡Vamos a la gran Tauro! ¡Me paro y Te me digo, ¿viste la si secretaria del juzgado? ¿Y si tu mamá se pone a salir con alguien más chico? ¿Qué pasa? También. ¿Talien? No, ¿Talien? no me gustaría. Un ¿Talien? Martín como vos, así. Pero ¿no? oh, no. no. no. ¿Sabés no. lo que me dijo no, mi hijo? Superado? Mi hijo sí, no, me no. dijo, eh. por lo menos que tenga mi edad. Si tiene mi edad. Bueno, más grande que mi Bueno, pero termino. Termino con esto. Finalmente, lo que le hace el ruido es el tema de la diferencia de edad. y también cuando se enteraron del embarazo, lo primero que dijeron es: Ya sos abuelos, qué necesidad. Sí, bueno, bueno pero no los abuelos hoy tienen sexo también, ah, no sí, es como antes que te, <risa> te, dejaban, te jubilaban. Ahí tiene de que sí. dejarlo ser a él. Bueno, pero. Sí, sab, si sabes se... que le vamos a, a donar a, a suelte. No, nada. no suelte, suelte, suelte y que, que avance con su vida.